Señores, retornamos el programazo más duro, los Osobrosos, por el canal 10 de Telenor a las 4. Estamos activos aquí. Señores, retiro. Es retiro. ¿Cómo se sentirá? Es necesario el Méndez, no man. El retiro de Santiago Matías. Cariñosamente, me sentaré bien, a los foques. El influencer. Yo me puse en esta noticia, mi Dios mío. El influencer. Y productor artístico Santiago Matías Alofoque anunció el domingo 24 de enero de su retiro de los medios de comunicación. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el comunicador dice sentirse cansado mentalmente, luego de más de una década trabajando todos los días, y eso le está pasando factura a su salud mental. Está quedando loco, sí. Sin embargo, las publicaciones fueron borradas por sus redes sociales. Se recuerda que días atrás había circulado una información de que este, en conjunto con el artista Osuna, había comprado una emisora sonido suave. Es preciso recordar que no es la primera vez que Matías hace el uso de este recurso del retiro por un tiempo por las redes sociales, aunque en esta ocasión agregó que de los medios de comunicación, pero sí siempre termina siendo una estrategia. En la sección de comentarios de su publicación, los usuarios se han mostrado incrédulos respecto a lo que dice Alofoque. Alofoque siempre cuando no le conviene algo en su entorno o de su compañía o de su gente, siempre salta con que se va a retirar. Y como él es un, el influencer más exitoso de este país, eh, muchas personas lo siguen y le creen. ¿Eh? Tú estás dando grito porque tú eres fan, tú eres fan único de ahí para atrás. Hasta morir con Alofoque. Y siempre pasa eso en cuanto cuando él se siente como que no hay más nada que hacer. Agobia. Agobiado y, y, y hay que hacer un retirito de una bebida los Alofoque. Que se retire. Y la gente se pone loco porque hay mucha gente que lo sigue, lo quiere y lo adora. Eh, yo no, porque a mí el problema es la arrogancia de él, que yo no comí un pan y el queso, pero él tiene su éxito y un muchacho muy trabajador. Me llamo noche. Tú entiendes que, que <coughs> la gente lo quiere mucho porque siempre está activo y ayudando a la persona. Me llamo porque noche. a, a, a lo te llamo, ¿qué te dijo? Bueno, yo sí voy a ir al programa de él porque hay que ir. Ah, es bueno, bueno, eh, no. eh, duro, claro. Que yo no quiera saber una cosa. No, no, que yo no quiera saber de una cosa y otra cosa es que eh, sus plataformas sean eh, no, duras, hay que decirlo. No, no, no, Faut Automata ha pedido licencia y cariño. no que, que, que Señores, pues, pues bien, vamos a seguir con, con la información sobre los foques. ¿eh? Que el niño. Eh, todo el mundo se puso loco que se va a retirar los foques. Que a Topopón se puso a llorar. Que esto que lo loco loco y doctor por allá. Eh, el, Pinto, el Pinto se puso llamó a Génesis. Le pusieron loco los dos. El Pinto y Génesis, eh. y por ahí se fueron, señores. Pasamos a otra información.